WhatsApp es la aplicación más utilizada en Europa, seguro que la conoces, pero quizás no sepas ni que tiene un apartado de privacidad, ni que se puede bloquear, al menos en nuestras charlas para madres y padres muchos de ellos no lo saben. Si es tu caso, coge tu móvil y busca los ajustes para ver cómo los tienes. No, ¿cómo la tienes